A continuación les brindo un breve resumen sobre la trayectoria cinematográfica de Arnold Schwarzenegger ganó fama mundial a partir de la década de 1980 como icono del cine de acción de Hollywood. Su irrupción se produjo como protagonista de la película épica de Espada y Brujería Conan el Bárbaro que fue transmitida en 1982 cual fue un éxito de taquilla que dio lugar a una secuela. En el año 1984 apareció como villano en la exitosa película The Terminator de James Cameron, papel que ha retomado en varias secuelas, especialmente en la aclamada Terminator 2 llamada El Juicio Final ha protagonizado otros éxitos del cine de acción y ciencia ficción como Comando 1985 Depredador 1987 The Running Man 1987 Total Recall 1990 y El Último Gran Héroe 1993 Posteriormente ha trabajado en varias películas además. El actor también se convirtió en gobernador de California el 7 de octubre de 2003 donde tras agotar dos legislaturas, y por lo tanto habiendo permanecido el máximo tiempo posible como gobernador de California abandonó ya su carrera política actualmente ha tenido una vida un poco más tranquila aunque lo veremos pronto en una serie llamada Fubar su trama es. Sobre un agente de la CIA a punto de jubilarse que descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver al terreno de juego para un último trabajo habrán cosas ardiendo. Disparos todos los elementos clásicos de las películas de Schwarzenegger al igual que una nueva variante del mítico, Volveré. La fecha de estreno será para el 25 de mayo de 2023, a principios de la época veraniega. Los episodios de FUBAR se estrenarán en Netflix. Esperamos ver actuando a Arnold Schwarzenegger por muchos años más.